Una ciudad de la importancia y con la actividad potencial que tiene Granada necesita conexiones ferroviarias. La nuestra es la única ciudad en la que se ha suspendido la conexión de tren para que llegue el AVE, eh, lo cual aún se comprende menos cuando entendemos que dos líneas ferroviarias llegan a Granada. La que llega desde Madrid, la que siempre llegó desde Madrid, la de Linares-Baeza por Moreda, eh, está intacta, esa no ha sido afectada por las obras. Eh, y a través de esa línea se puede recuperar la conexión con Madrid y también la conexión con Barcelona, porque recordemos que también la conexión con, con Barcelona a través del, del Levante está suspendida por las obras del AVE. Por eso llevamos la iniciativa a este pleno de que el alcalde inste a Fomento y a DIF la recuperación inmediata, que no tiene coste alguno, de esa conexión ferroviaria por la línea de Moreda, tanto con Madrid como con Barcelona.